Cuando las misiones se diseñan, se les planifica una vida nominal, o sea, una vida ideal, bueno, ideal. Estamos pensados que nuestras cámaras, nuestros sensores, incluso los fondos que se reservan en Europa para toda esa cadena de transmisión de datos, pues son cuatro años, cinco o siete. En el caso de Juice, yo creo que son cuatro, pero siempre, eh, dado que eh, Europa construye también, que vive mucho más lo que construye de lo que se pensó al principio, se suelen extender. Basta decir que hay misiones en el espacio que llevan ya 20 años trabajando, como por ejemplo Integral, ¿no? o como algunas otras, como Soho. ¿no? Entonces se diseñan para una vida nominal de 4 años, de 5, de 6, pero luego se extienden durante bastante más. Entonces este va a ser el caso seguro como ha ocurrido con ocurrió con Cassini, Roseta bueno, Rosetta, ¿no? porque iba a estrellarse con un núcleo cometario y se estrelló. ¿no? Soho se hizo para 8 años y lleva ya 20 y algo, Integral, otro tanto de lo mismo. La misión se lanza en el 2023 y va a tardar ocho años en llegar al sistema de Júpiter, va a llegar en el 2031. Como no puede ser un lanzamiento directo, no un vuelo directo, pues hace uso de sobrevuelos de diferentes planetas del sistema solar. Ese tipo de sobrevuelos, más luego no poseer eh, generadores propios de energía, pues hace que los paneles solares, por ejemplo, también sean muy grandes. Lo que hacen las asistencias gravitatorias, eh, de hecho, funcionan en dos sentidos. O bien sirven para acelerar la nave o bien para frenarla. Eh, se le llaman diferente, ¿no? Pero el objetivo del planeta es precisamente hacer uso de su campo gravitatorio del planeta que dependiendo de la distancia y a la velocidad con que se acerque la pequeña nave vamos a tener un efecto columpio o vamos a tener un efecto de frenada. Entonces eso es lo que ocurre. La mejor forma de imaginarlo es, bueno, pues uno se cierra los ojos, se imagina que está columpiándose, o que colum o sea, tiene un hijo y lo está columpiando. Entonces depende en el momento en que le empujes al hijo, es capaz, en el columpio, es capaz de salir y casi dar la vuelta o incluso frenarlo. Entonces aquí es básicamente igual. Eso se llama swing by, asistencia gravitacional, y, y, y ese es el principio. Usar el campo gravitatorio de un planeta, que es muy grande, con uno que es muy pequeñito, pero como es muy pequeño a la nave, pero va a mucha velocidad, pues dependiendo en el momento en que se coja, es como el columpio del niño, le puedes dar la vuelta y se te va el niño, o bien lo puedes frenar, esa es la mejor forma de verlo. En esos sobrevuelos, sobre todo probablemente en el de Venus, sí que se haga uso científico de la instrumentación de Juice, aunque no está optimizada para estudiar un planeta como Venus, pero sí se pueden hacer trabajos mientras tanto.